Snake, soy yo. ¿Qué ocurre? ¿Has encontrado un buen escondite? Sí, gracias al equipo de camuflaje. Parece ser que han acabado de preparar a Metal Gear. ¿Cómo puedes saberlo? Les oí hablar. ¿Dónde estás ahora? Delante mismo de Metal Gear. Pero es extraño. ¿El qué? No hay nadie aquí. Ni guardas. Nadie patrulla. Demasiado tranquilo. Quizá porque están ya listos.